Miles de poblanas salieron a las calles este 8 de marzo para exigir justicia por las víctimas de violencia, respeto a sus derechos y la seguridad de volver a sus hogares todos los días. Hermana, escucha, aquí está tu lucha y señor, señora, no sea indiferente, se mata mujeres en la cara de la gente, fueron parte de las consignas que acompañaron el himno Canción Sin Miedo para demandar a las autoridades no dejar impunes crímenes y agresiones. Paulina Camargo, Cecilia Monzón y Blanca Esmeralda fueron algunos de los nombres de las víctimas que resonaron en las calles de Puebla Capital para exigir justicia. Durante la mañana y la tarde, marchas y movilizaciones pintaron de púrpura el Día Internacional de la Mujer. Entre las participaciones destacaron el colectivo Voz de los Desaparecidos, Retefine, la Asociación de Trabajadoras Sexuales y el Movimiento Radical Feminista. Las concentraciones se realizaron en El Gallito, la Fiscalía General de Puebla, el Congreso Local, Zócalo y Presidencia Municipal.